Muy buenas compañeros, ¿qué tal Hace mucho tiempo que no nos vemos eh, Estoy aquí para Para felicitaros las navidades Y el año que viene Que sea un año feliz, un año bueno Que os toque la lotería Que os encontréis novia o novio Y que lo paséis muy bien Y que seáis felices Aunque realmente sin ponerlo muy, muy extenso La felicidad no existe O sea, no, vamos a ser serio ¿Quién es feliz todo el año? Es imposible si nos vamos al fútbol, tú eres de un equipo de fútbol, el que sea, ¿eres feliz cuando gana tu equipo? El más feliz del mundo, pero ¿y cuando pierde? Con lo cual, al cabo del año, si tu equipo pierde cinco veces, cinco días ya no eres feliz. Por lo tanto, eso de decir, soy feliz, eso de tonto, es un poco de gilipollas, diría yo. Feliz no se puede ser feliz 365 días del año. ¿Quién es feliz? El que ha sido más días feliz que infeliz. Eso es lo que yo os deseo. Que de 365, porque pues sois feliz felices 200 ...o 250... ...más no... O sea, ...no queréis ser abusones... ...habéis entendido lo, lo que os quiero decir... ...no, aparte del cariño lo digo... Que, os, ...que tengáis muchos días... ...más días felices que infelices... ...eso es lo que os deseo... ...y nada más... ...si estáis muchos días felices... ...porque estáis bien, no os duele nada... ...había un anuncio aquí en la televisión española... ...hace muchos años... ...la mayoría de vosotros no había nacido... ...decía maestro... ...¿qué es la felicidad? ...y decía el maestro... Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor Y es que anunciaban unas pastillas No me acuerdo si era aspirina O cal, unas cosas de esas Entonces, si la ausencia del dolor Significa que se más feliz Yo deseo que seáis felices muchos más días Que infelices ¿Me habéis entendido, no? Partiendo de ese rollo ya patatero Que ya, ya estamos el año que viene, ¿vale? Ya estamos el año que viene Y vamos a hablar de otras cosas eh, También os tengo que decir esto sí que me duele decirlo, porque chicos estos de Traun, Pimpinelo son buena gente, pero son, los, son malos empresarios. A mí no me han pagado nunca, ni un duro. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Yo ya estoy jubilado. Entonces, me tengo que sobrevivir a, esta, a este mundo de, de economías alternativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirad a lo que me dedico. Esto para ver si saco cuatro perras. No me dan nada por ello. Es un belencito de madera. He hecho con estas manitas. Esto es una cajita, ¿ves? Por ejemplo, para meter cosas. En fin. Esto es... Por eso no he salido en el canal en todo el año, porque como no me pagan nada, dicho, hombre, paganme algo. No, no, no, el no, el no, el no. ...se parece a uno que yo me sé. Con el no, el no, el no. Total, que yo he salido perjudicado. Y por eso me he tenido que entretener en estas cositas. Por eso cuando me decían, ¿quieres decir algo? Digo, no, ...ahora el que dice, no soy yo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque me han soltado la pasta. Y si no me solta la pasta, no digo nada. Hasta ahí, hasta ahí puedo leer, como decía en el 1, 2, 3. Bueno, y de otra cosa, que esto ya más que una felicitación de Navidad, parece un sindicato pidiendo dinero, pero bueno, vamos a hablar de, de lo mejor del año. Yo así de cabeza, porque como, como a mí no me pagan ni nada, ahora me han mandado algo, pero no te has mandado mucho, pues entonces me lo tengo que inventar continuamente. Y entonces me voy a inventar el año pasado. El canal Random el año pasado ha hecho una cosa muy interesante. ¿Os acordáis? ...de petronilo fino observador... ...¿os acordáis? ...pues eso está muy bien... ...lo que pasa es que como son más vagos... ...que no voy a decir que... ...para que no se que nadie, ...solo lo han hecho un día... ...digo chicos, hacerlo por lo menos una vez al mes... ...pues no, una vez... ...yo les he dicho que eso está bien... ...a mí me ha gustado... ...¿qué opináis vosotros? ...no lo sé... ...a lo mejor a ninguno le ha gustado más... ...otra cosa del año... ...pues es que tampoco tengo yo la memoria... ...ya estoy mayor, pero... Pues ...han hecho cosas muy buenas... ...unos errores muy buenos... Eh, ha, ...ha habido colaboraciones muy interesantes... ...por otros, no sé si en España veis El Hormiguero... ...ahí en El Hormiguero hay dos chicos... ...uno se llama El Doctor... ¿no? ...el otro es uno que hace de Rajoy... ...algunas veces en El Hormiguero... ...y es guionista también... ...y fueron un día con Travón... ...y hicieron un, un programilla bastante interesante... ...y la anécdota más importante... de más de, descacharrante... que contó El Doctor... Porque el doctor de verdad eh, trabaja en un hospital. Entonces el hombre dijo que había ido un tío con una bombilla metida en el culo. Yo no me lo creía, me dijo, no, no, que es verdad. Y que no sabía por qué. Pero hombre, ¿cómo no sabes por qué? En fin, esa anécdota os la acordaréis. Eh, ha sido, a mí me ha gustado eso de que hagan colaboraciones. Está bien, siempre. ...pueden hacer un intercambio de pareceres unos con otros... ...y aquello de la bombilla en el culo fue extraordinario... ...para mí una de las anécdotas del año... ...dentro del canal, evidentemente... ...otra cosa muy interesante que ha habido este año... ...bueno interesante a mí tampoco es que me interesa demasiado... ...el final de Juego de Tronos... ...no tiene nada que ver con el canal... ...pero tiene algo que ver porque han metido también... algún error y alguna cosa... ...Juego de Tronos a mí no me gustó cómo acabó... ...yo era fan... ...de ese tío que va en un caballo ...que parecía un cadáver, era el jefe de los malos... De... Que no sé cómo se llamaba, el, el Pepe no sé qué Ese era el que tenía que haber ganado El tío malo, el tío canalla, el, el asesino, el, el muerto, en general, el muerto Que son los que ganan siempre Porque la vida es una batalla y tú siempre la vas a perder Hay gente que dice, oh, ese tío tiene 100 años ¿Y qué? Caerá, caerá Entonces la batalla contra la muerte la pierde siempre Siempre ganan ellos, siempre ganan la muerte O ellos, o ellas, o quien sea no sé si tendrá género la muerte Bien, entonces tiene que haber ganado El muerto, los muertos ¿Quién ganó? Pero ¿Quién ganó el Juego de Tronos? <risa> me vas a perdonar que diga el, el, el, el más tonto de toda la cuadrilla El, el tío más tonto Que no nada más que mirar el con ahí... Ya está, ese fue el que ganó Entonces a mí el, el final de Juego de Tronos No me ha gustado, no me ha gustado y punto pelota Y hasta ahí puedo ver eh, bueno, y otra cosa también podemos hablar Pues algo de deportes Por ejemplo, mi equipo el, Mi equipo es el Rayo Vaticano ¿Y qué, qué ha pasado este año con el Rayo Vaticano? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo voy a ser feliz? Si es que no puedo ser feliz Lo que decía al principio Yo no puedo ser feliz porque mi equipo perdió Casi todos los partidos Entonces todos los días era un desgraciado Porque perdía Y bajó a segunda división Y ahí estamos Luchando en segunda Para no bajar a segunda vez Que esa también es cojonuda Entonces yo sigo sin ser feliz No puedo ser feliz ¿De qué me sirve a mí tener dinero, tener amor, tener hijos buenos, hijos... Si, si mi equipo pierde, no puedo ser feliz. ¿Comprendéis la jugada? Que es que la felicidad no es un estado continuo. Día sí, día no. Rato sí, rato no. Marca a tu equipo un gol y qué felicidad. Te empata el otro, oh, qué desgracia. Habéis comprendido, ¿no? No creo que haya más explicaciones. El entrenador que tenemos en el Rayo Vallecano, si seguís el canal, ¿qué son los calvos? Los calvos son malvados, sí o no Si los calvos son malvados Y parece ser que Traun y Pimpenelo Lo están demostrando continuamente Traun, Pimpenelo se defiende Y dice, no, los calvos, no, los calvos hay buenos Déjalo de tontería Calvos no hay ninguno bueno ¿Quién es calvo? Paco, geme Entrenador del rayo Y hace con el rayo Nah, está ahí, en, en, en los últimos ¿Por qué? Porque es calvo Punto pelota El rayo tiene que coger un entrenador con pelo, coño Y se lo dije el otro día a presa Que es amiguita también y tal Digo, coge a un entrenador con pelo, si fuese con melena, o sea, Guti, mira Guti, con melena, ahí el ganando en el Almería. El calvo, malo. Persona y entrenador. Bueno, yo creo que ya con esto hemos repasado un poquito, tampoco hay que no nos llame mucho, porque lo decís, va ser tío pesado, el tío viejo ese, asqueroso, tío feo ese. Entonces, bueno, voy a resumir, Las la Navidad ya lo he felicitado. Pues os la felicito otra vez, hombre. Como no me cuesta, os la felicito otra vez. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Que tengáis una despedida de año cojonuda. Que os emborrachéis a tope. A tope. Que los reyes, a los que creéis en los reyes, que os traigan todo lo que pueda ser y más. Y a los que no creáis en los reyes, porque os traigan, ya lo he dicho, siempre una M grande. Ya está. ¿Qué más? Pues estoy intentando... Ya llevo intentándolo muchos años, pero el problema es que vosotros crecéis más que mi dinero. Cuando teníamos 500.000 suscriptores, pues tenía que tener 500 millones de euros para daros a cada uno 1.000. Pero es que ahora resulta que sois 670.000. Con lo cual ahora necesito 670 millones de euros para daros 1.000 a cada uno. Y tenía 3.500. Si me dan algo por este Belén, que a lo mejor me dan 50 euros, y por la caja otros 50, pues ya tengo 3000. 500 euros. Quiere decirse que yo calculo que en unos 7.000 años tendré dinero para pagar los 1.000 euros que os debo. Porque lo siento mucho. Si me queréis demandar, me demandáis. Y si no, pues yo qué sé. Yo qué sé. Yo que sé. Hago, pues, tanto algo, si queréis. Pero dinero, ni un duro. No vais a ver ni un duro. O sea, olvidaros de los 1.000 euros. Yo sigo insistiendo. Os los daré cuando los tenga. Pero el problema es que crecéis más. Lo que tenéis que hacer es borraros 670.000 del canal ¡Pero bueno, Y si quedan dos o tres Pues a eso sí les puedo dar mil euros Pero si no, no ¿Pero qué tipo de mensaje es este? Pues un mensaje subliminal Una cosa subliminal Para decir Coño, me borro Y los que queden Si quedan dos esos eso sí tengo Tengo 3.700 euros No tengo más ¿Vale? Ahora en serio Felicidades de verdad Que os pasáis el año bueno Que os toque la lotería Que, que tengáis trabajo Salud, dinero, amor Que liguéis uh, A barullo y que os acordéis de nosotros, que estamos aquí trabajando un día y otro día y otro día. Y nada más. Estamos aquí en Navidad, como observaréis, un belencito una flor de Pascua. Que se vea que es Navidad. Estamos aquí el día de Nochebuena de 2019. Y espero que el año que viene, por el mismo día, o un día antes, o un día después, nos sigamos viendo. Que sigáis viendo el canal y que os guste todo lo que hacemos, ¿vale? Lo mío me da igual que os guste, que no, pues tampoco lo hago para que os guste. Lo hago para recordaros... Que el mundo sigue dando vueltas y estamos aquí los mismos del año pasado. Y eso es bueno. El día que no estemos será malo. Un beso y un abrazo y lo que queráis. Hasta luego.